Alexa, ¿qué tengo en mi mano? Veamos. Automáticamente, enciende la cámara. Leí las siguientes palabras. Dalin DL1566, Dalin Professional Hair Clipper. Muy buenas a todos. Hoy les voy a enseñar con su Echo Show a saber lo que tienen en sus manos. Alexa les dirá. Vamos a hacer un ejemplo. A saber qué tienen en sus manos. En caso de que sean personas no videntes o videntes, Voy a enseñarle este pequeño truco con el Echo Show 10. Yes. Vamos a empezar con esto Daily Professional Hair Clipper. Alexa lo que hará es leer lo que tenemos en la mano y leerá todas las letras y nos dirá qué es este producto. Así que comencemos. Alexa, ¿qué tengo en mi mano? Veamos. Automáticamente enciende la cámara. Automáticamente enciende la cámara para leer ¿Qué es lo que tenemos en la mano? Recuerda sostener el artículo centrado con la cámara y a una distancia de aproximadamente 30 centímetros. Recuerda sostener el artículo centrado con la cámara y a una distancia de aproximadamente 30 centímetros. Leí las siguientes palabras. Dalin DL 1566, Dalin Professional Hair Clipper. Como pueden ver, acaba de leer lo que está Enfrente de nosotros. Le pondremos el siguiente producto que dice Secario. Alexa, ¿qué tengo en mi mano? Veamos. Asegúrate de que no estés cubriendo con las manos la parte frontal del artículo. Parece que es un producto Dr. Late Banks Product. Puedo leer las siguientes palabras: I, B. Se cambia, L.C. Y esto era todo con este video. Podemos aprovechar la cámara de nuestro Echo Show 10 para hacer estas pequeñas funciones y reconocer productos o cosas que tengamos en nuestra mano. Así que los dejo con este video. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.